¿Es sostenible el sistema público de pensiones? Rotundamente, sí, diría yo. Tanto en cuanto son sostenibles cualquier otro tipo de gasto público. No hay ninguna razón para que se haga diferencia entre el gasto en pensiones y cualquier otro gasto colectivo. Y no hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para que los impuestos no cubran lo que haga falta de las pensiones por lo tanto son sostenibles igual igual que las carreteras, igual que el ejército, igual que la Casa Real, igual que las Cortes.